contento de poder compartir nuestra historia eh, el día de hoy en, aquí con ustedes y gracias a ustedes por el tiempo y les deseo también un feliz año. Espero que sea de buen uso la próxima hora de su tiempo. Eh, buenísimo. Tal vez antes de presentar, estoy aquí en la oficina y quería darles tal vez un pequeño eh, pic de pues, nuestras instalaciones. Hay algunos trabajando todavía. Y eso es un poco lo que hemos hecho, pues les voy a contar un poco más a detalle, pero eh, es un poquito lo que tenemos. Ahí están las últimas órdenes del día saliendo. Eh, así que eh, bastante contento de, de poder contarles un poquito de, de mi experiencia y, y lo que es pacífico. Eh, tengo una pequeña presentación la voy a compartir. Pero antes de la presentación quería presentarme un poquito, eh, presentarme con ustedes. Eh, como dice Carolina, mi nombre es Jorge Shippers. Eh, tal vez contarles un poquito de mi experiencia y, y cómo pues por qué decidí regresar a Guatemala y, y empezar Pacífico y, y dedicarme al, al emprendimiento, eh, que es algo que, que se vive de noche. Eh, entonces yo nací, crecí aquí en Guatemala, eh, antes, en el colegio jugué, siempre me gustó el deporte y jugué en la selección de Guate Sub-17 del 99-2001, entonces siempre me gustó la competitividad y estar en un ambiente competitivo, creo yo que todavía es lo que me hace falta ahora me he metido a correr medios maratones. Eh, de ahí estudié finanzas de economía eh, en Notre Dame y trabajé cada una de mis, de mis eh, vacaciones, se podría decir. Las primeras dos aquí en Guatemala y después como meta tenía pues, quedarme a trabajar en Estados Unidos y trabajé en, como analista financiero como Carolina. Eh, de ahí me quedé trabajando después de la carrera, que era lo que yo pues, aspiraba a hacer. Eh, y trabajé en KPMG, el área de servicios financieros, balando empresa para diferentes motivos. Estuve ahí año y medio en Chicago y después en Madrid seis meses. Y después me regresé a Guatemala. Aquí en Guatemala estuve dos años y medio antiguo. El primer año empecé como en finanzas y después me pasé a la parte de desarrollo de negocios, a manejar el negocio internet por celular. que eso fue en el 2010 ya, a mitad, a mitad del 2011, cuando casi nadie tenía internet o un smartphone o un feature phone. ¿verdad? Entonces eh, lo pongo en contexto un poco, pues porque eso me ha ayudado a tomar las decisiones que tomaba después. Y fue la primera vez que me encantó, eh, me encantó poderme empapar con manejar un negocio y, y poder eh, empaparme las manos en diferentes áreas, aprender desde. La parte de subsidios, la parte de la experiencia del cliente, la parte de cómo comunicarle al, al cliente los beneficios de tener internet por celular, eh, etcétera, etcétera. Entonces, fue una, eso creo que me despertó bastante el apetito por, por, por hacer cosas que he hecho en el pasado y lo que estamos haciendo aquí en Pacífico. Eh, después fui a sacar mi maestría eh, en administración de empresas. Estuve ahí, saqué una maestría de dos años. Eh, el internship lo hice en Google y me tocó hacer una segmentación de mercado. Eh, Lindísima experiencia y después de el MBA me fui a trabajar a Amazon, uh, estuve, como vamos, con mi esposa a Seattle y ahí estuvimos cinco años y medio. Eh, empecé en Amazon en la parte de Amazon Web Services eh, y mi lógica ahí fue pues es, una, es un negocio en crecimiento, eh, ya venía creciendo en 2013 y eh, pues dije vamos a aprender lo que es eso. Eh, Bastante fuerte la curva de aprendizaje, pero pues quería aprender de algo nuevo y se oía bastante sexy. Eh, y hoy casualmente pues dijeron que el, el Hero of Amazon Web Services ahora reemplaza a Bezos como CEO, casualidad. Eh, entonces es por el potencial que creo que eso trae. Entonces fue muy buena experiencia el primer año en Amazon y después me pasé al área de expansión internacional de e-commerce. Ahí pues aprendí bastante lo que es el e-commerce tradicional y buena parte de lo que hacemos en Pacífico. Eh, estuve en el lanzamiento de amazon en méxico eh, lanzamos en méxico en 2015 entonces ahí me tocó aprender mucho pues ya de tanto la cultura que sí es algo de amazon que es algo que se trasladaba a cualquier unidad de negocio vertical eh, ya de, del eje y maneje del e-commerce entonces eso pues, fue una linda oportunidad el lanzamiento de lanzamiento en méxico de toda la oportunidad de liderar el lanzamiento de amazon en australia en el 2017 entonces eh, bastante viaje también a australia eh, Ahí fue ya de liderarlo de principio a fin y todo lo que eso conlleva, trabajar con más de 100 equipos eh, para poder abrir un país. Uno creería que es un copiar y pegar lo que ya funciona, pero, pero no es, es muy lejos de, de eso. Eh, tremenda experiencia. Y después también el último proyecto en Amazon fue eh, ayudar a Amazon a, a integrar una compañía que Amazon compró en el Medio Oriente eh, de e-commerce, logística y pagos. Eh, y, pues, en ese ínterim de Amazon Australia y Medio Oriente fue donde me empezó a surtir la idea, bueno, a la idea a mí de, pues, eh, emprender, eh, ¿no? Entonces, eh, estando un par de viajes, pues, uno tiene bastante tiempo para pensarla. Y, y estando en Jordania, me recuerdo yo que me tocó ver un centro, de, un centro de tecnología, porque la compañía que Amazon compró en Medio Oriente tenía una, una oficina grande de desarrollo de tecnología en Jordania, y, pues, yo dije yo, ya, ya, ya venía pensándola y ahí fue donde dije pues en, en Guatemala podríamos hacer una, y en Centroamérica, una empresa que, que pueda brindarle a todos los consumidores y a los proveedores y crear fuertes de empleo como lo están haciendo aquí ellos, eh, porque creo que aquí tenemos bastante talento. Y ahí fue donde pues ya los últimos checklists de decir, bueno, debería de, de salir. Eh, entonces un poquito de, de mi, de lo que he hecho en el pasado y también pues un poquito pues para, para que conozcan. Y, la otra es que eh, si sí, uno típicamente escucha a la persona que desde pequeño programaba en emprendimiento en día muy sexy, ¿verdad? de tecnología y, y nació para, para hacer emprendimiento y, y ha tenido 20 emprendimientos. La que este es mi primero, eh, pero sí he, he tratado de ponerme en situaciones o, o, o, o despertó mucho mi interés estar en, como en unidades de negocio eh, o en culturas de emprendimiento dentro de una empresa. Entonces, tal vez un poquito recomendable, eh, Gente que me hace mi pregunta, le digo, mira, pues esto es primera vez que me tiré el agua, yo tengo 36 años ahorita, cumplí 37, entonces eh, no es que haya empezado a los 18 o a los 20, ¿no? es más, el factor riesgo aquí es mucho más alto en ciertos aspectos, pero también uno aprende mucho eh, eh, o trabajando en un emprendimiento o, o en empresas que tengan esa cultura emprendimiento. Entonces, por eso es que me gusta mencionar un poco sobre pues, mi, mi pasado y, y cómo, cómo me salí. Entonces, eh, voy a compartir ahorita mi, mi presentación. Eh, es un poquito lo que ya platicábamos, perdón, hay extracurriculares. Tal eh, vez sí me gusta mencionar que me gusta pasar tiempo en familia afuera del Pacífico. Eh, me encanta el deporte, me, me gusta como la competitividad y pues ayuda también al tema de la salud. Eh, me encanta leer, me, me, me encanta leer temas de pues, biografías, temas de negocios eh, y un par de novelas también he leído por ahí. Eh, actividades al aire libre y pues viajar también por Guatemala me encanta. Entonces, ¿qué es, ¿qué es pacífico? Ya para entrar un poquito en materia. Y, y lo que espero también es compartirles un poco, dejamos tiempo al final, ¿verdad? Porque compartirles un poco eh, mi vida como emprendedor, por qué lo hice y no hay mejor manera, creo yo, que usando tal vez ejemplos tangibles de lo que ha pasado el último año eh, para nosotros. Eh, empezamos en el 2019. Eh, empezamos eh, realmente a programar como en agosto del 2019. Abrimos en, el, en noviembre, el Black Friday del, del 2019. Eh, y de ahí pues vino COVID, que esto vino a acelerar bastante el tema de e-commerce e en, en todo el mundo. Eh, y pues tuvimos ya teníamos algo hecho, entonces nos, nos permitió como un empujón bastante fuerte eh, para lo que tenemos hoy. Entonces, eh, solo para poner en contexto, eh, actualmente que es Pacífico, ahora somos una plataforma de e-commerce, vendemos productos físicos eh, nuevos todos, eh, vendemos más de 12,000 productos actualmente, todos los días eh, subiendo productos nuevos. Eh, a través de más de, 20, de más de 25 categorías, desde um, electrónicos, juguetes, productos para casa, eh, vitaminas, eh, productos de higiene, entre otras cosas. Eh, ofrecemos precios competitivos, hacemos envíos a toda Guatemala y eh, ofrecemos varios métodos de pago. Entonces, sí. eso esos es, quienes somos nosotros, eh, para los que no han visitado, pues eh, pueden visitar y gracias a Carolina por cliente frecuente, eh, entonces eh, bienvenidos a a visitar, pero eso es en contexto, eso es lo que lo que hacemos y pues por qué hacer Pacífico, ¿verdad? Eh, como les decía siempre he tenido el apetito de hacer algo y, y de tirarme al agua, eh, simplemente es difícil es muy difícil, tal vez yo era, por contexto es el, el hijo mayor, tal vez los hijos grandes he leído que somos un poco más conservadores, pensamos mal las cosas eh, y sí, pero siempre he tenido la gana de hacer algo y eh, como les decía, en uno de estos viajes empecé a pensarla. Eh, vi un ejemplo que también me inspiró, esa historia de esta compañía que pues, Amazon compró, que habían creado bastantes empleos. Eh, entonces, creo que fue la combinación de factores la que dije yo ahorita es cuándo tengo que hacerlo en mi vida. Eh, uno, pues la oportunidad de negocio. ¿eh? Creo que eso es algo que todos creo que debemos de ver cuando vamos a hacer algo eh, a la hora de mapear, eh, decir, bueno, qué tan grande es esto. Eh, en ese entonces, y esas esos cifras, por ejemplo, no están actualizadas, son de Euromonitor. Esas eran de 2019. Eh, era una industria de menos de 500 millones, región, ¿verdad? Eh, el, el tamaño del e-commerce y, y proyecta, proyectaba en ese momento, aquí iba a crecer a 2.5 billones de dólares en cinco años. Entonces dije, bueno, ese crecimiento eh, es, es, un, es un tamaño, es un... Eh, addressable market es, es bastante grande y es algo de lo que uno puede agarrar un porcentaje y es un negocio grande. Entonces, eh, y además es entonces un, viene un trend ahí en crecimiento bastante fuerte. Yo lo estaba viviendo en otros, en otros países y, y pues de primera mano podía ver eh, cómo, cómo en otros países estaba siendo adoptado. Y, y, y después comparando ya... Eh, mapeando el, el, el mercado competitivo, un mercado bastante fragmentado actualmente en Guatemala y, y en otros países, Amazon siendo el número uno por mucho, ¿verdad? En esos países, sin, sin, con, con cero interés de ellos de ponerle mercadeo, etcétera, sino que es un tema orgánico que porque no hay nada mejor, es algo bueno, eh, es el grande, entonces dije, bueno, hay una oportunidad grande. Y pues obviamente en el plan de negocios no estaba que el COVID iba a pasar, pero, pero pasó y ahí es donde más, creo que más valor agregamos ahora la venta de productos en línea y, por eso, tanto eh, nuevo negocio vendiendo a través de diferentes plataformas. Entonces, eh, esto vino a acelerar bastante. Ahora este número de 2.5 billones de dólares es, es, es mucho más grande. Eh, difícil cuantificar actualmente, pero lo bueno es que es, es un mercado bastante grande. Eh, la otra muy importante para mí fue entender, entender claramente o, o, o tener una buena idea de cómo uno va a agregar valor eh, creo que eso cualquier negocio debería tenerlo, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser yo diferente? Como decía Mónica al principio, ¿qué problema voy a venir a solucionar yo a la gente, verdad? Eh, estaba hablando con un amigo las pasadas, decía yo, esto es muy diferente a un pacífico, eh, pues, que, que el cliente guatemalteco ha demostrado que le gusta comprar en línea, ¿verdad? De decir, hay, hay poco realmente en la industria actualmente aquí en Guatemala de e-commerce versus eh, hay un montón de, no sé, ventas de taco o, o pizzas, ¿verdad? Entonces, es decir, eso hay que entenderlo bastante bien, eh, ¿Qué problema, voy a, a, a, ¿qué problema voy a venir a solucionar para ver realmente si hay mercado? Entonces, en, en, en nuestro caso, eh, creemos que hay un gran eh, beneficio para el cliente final. La otra, eh, que tiene bastante valor es el tema del punto de vista de, de proveedores de productos que nos, que, nos, que venden en nuestra plataforma, ¿eh? productos que más adelante voy a hablar, esa fue otra que, que evalúe en su momento. Otra muy interesante para nosotros es, es o para mí eh, y para el resto equipo pacífico, es crear oportunidades de trabajo interesantes. Eh, yo sí estoy firmemente convencido que Guatemala tiene bastante talento y, y oportunidades creo que podrían haber más. Eh, yo he a hablar con mis amigos de la maestría eh, o incluso de Amazon, ¿Qué, ¿qué haría yo si hubiera regresado a Guatemala? O, entonces creo que es, es, hay, hay mucha oportunidad por crecimiento y esas son las cosas en la industria de tecnología, industria logística, pagos, ¿verdad? Eh, operaciones, entonces eso es algo que nos motiva, crear en, en empleos en esta industria. Y por último, pues es una, una historia de éxito, creo que Guatemala necesitamos como cultura, en mi, en mi opinión, tener más historias de éxito, eh, de inspiración. Eh, son un barrondo ganando una medalla y eso fue una tremenda historia. Eh, seguimos celebrando el gol de Juan Carlos Plata. Empate a Brasil en una Copa Oro, ¿va? deberíamos ya estar aspirando a cosas más grandes. Entonces, un poquito la mentalidad que queremos tener es, tenemos para jugar de tú a tú contra, otra, contra otras empresas de, de otro lado del mundo. ¿va? Deberíamos de hacerlo. Entonces, eh, eso, eso esperamos que sea una historia de éxito para nosotros. Eh, el siguiente. Eh, entonces, regresando al, al punto que estaba tocando antes, verdad, ¿por qué... ¿Qué, ¿Qué problema estamos tratando de solucionar ahorita y por qué alguien compra e-commerce? Eh, entonces, nosotros algo que hablamos todos los días aquí, ¿verdad? En la oficina, eh, es, es uno, la conveniencia del cliente, ¿verdad? Eh, no hay que salir de casa, el buen precio-valor, eh, pido algo y me va a llegar, eh, una promesa de entrega, te lo entrego un día, te lo entrego hoy, te lo entrego en... No sé, en cuatro semanas, depende de dónde está, pero esa conveniencia es, es algo muy importante para que la gente se aborda a comprar en línea, ¿verdad? Y más ahora en estos que el punto 6 ahí, eh, ahora es un tema de salud y prevención, pero ya sin, sin el COVID ya es un tema donde se agrega mucho valor y esto ha magnificado el, el beneficio. La otra es una amplitud de, de productos en un mismo lugar, eso para nosotros es, es algo bien, bien importante, eh, poder brindarles a los clientes. Eh, de ahí el precio-valor, no, no, obviamente no es competir solo por precios es por el valor de encontrar un producto a un precio competitivo eh, comparado contra otros, otros jugadores. De ahí el ahorro de tiempo, el tiempo al final es lo más precioso que tenemos en la vida, ¿verdad? Entonces eso va atado a toda la conveniencia de decir no tengo que ir y manejar a algún lugar para comprarlo. Eh, especialmente nosotros también nos dimos orgullosos de hemos ya enviado a los 22 departamentos en Guatemala, a rincones eh, que celebramos aquí cuando, cuando enviamos, ¿verdad? Entonces, ese ahorro de tiempo no es solo para la gente de la, de la ciudad, sino que para cualquier persona del interior que igual no podría encontrar ese producto, eh, poder encontrarlo en un lugar. Entonces, es algo que también nos mueve y, y creemos firmemente que vamos a seguir agregando valor a cualquier persona en Guatemala. Eh, de la información del producto, eh, esa es otra importante que, que nos enfocamos bastante nosotros, es en, en cómo, cómo educamos más y cómo le damos más información a los clientes para que tomen una decisión informada de lo que están comprando. Entonces, empezamos con ese, ¿verdad?, eh, el cliente y cómo mejoramos su experiencia en estos en esos seis puntos. Tal vez ya por poner un poquito en contexto cómo ha sido el último año, como decía Mónica, ha sido una, y todos aquí creo que, ¿verdad?, ha sido una, fue, un, fue un año bastante intenso el 2020 eh, en múltiples aspectos. Eh, y, y fue un año de, de, de crecimiento acelerado para nosotros, ya pues un emprendimiento por sí tiene que tener un crecimiento acelerado. Eh, para iterar rápidamente, el recurso económico obviamente es escaso, igual que el del tiempo. Entonces, uno cuando está en un emprendimiento, eh, nosotros estamos, eh, tenemos pues, funding de venture capital. Entonces, obviamente hay incentivo grande por crecer rápidamente sin sacrificar la experiencia del cliente. Entonces, eso ya el DNA tiene que estar ahí. Pero el año pasado, esa dosis de lo que estaba pasando, eh, sí fue un empujón grande. Ahí tengo un par de anécdotas después, pero... Uno fue el, el crecimiento de equipo y la cultura, fue lo que nos enfocamos. Eh, después la parte de escalar el servicio al cliente. Ahorita les voy a compartir un par de anécdotas de un antes y un después, cómo, cómo tuvimos que mejorar y cómo lo hicimos. Eh, de la aceleración de, de, los, de la cantidad de productos que tenemos y proveedores que confían en nosotros. Esa es otra importante. Eh, compartir ahí que nos, nos movamos de, de oficina y ahora tenemos un centro de distribución. Eh, hemos enviado a todo el país y ahí las mejoras en el website. Entonces, eh, un poquito eh, el color que les quiero dar ahorita sobre el crecimiento del año pasado y cómo vivimos eso desde un emprendimiento. Antes de empezar con eso, solo quiero recalcar nuestros principios, que esos, eso fue lo que nos amarró como equipo eh, y el norte que nos ha tenido. ¿eh? Son, son principios muy basados en, la verdad que en Amazon a mí me encantó trabajar ahí, me encantó la cultura. Eh, Obviamente no solo por lo que, lo que soy, sino que por lo que creí bastante desde que empecé a trabajar ahí hace, hace varios años. Eh, uno es, en nuestro norte, esa obsesión con el consumidor final, con el cliente final, esa experiencia. Eso es, eso es lo que nos mantiene muy enfocados, ¿verdad? ¿no? Eh, que el cliente tenga una buena experiencia. Y si no se la dimos, entender qué pasó para mejorarla. Eh, la otra es estándares de calidad altos. Como les decía, es, para nosotros es muy importante... Eh, Estamos, realmente, para cualquier efecto de métrica, somos, somos un negocio muy pequeño, ¿verdad? Comparado a retailers grandes, tanto locales como internacionales, si no, digamos, con Amazon. Entonces, tenemos que tener ese estándar de calidad bien alto para poder nosotros competir. Porque el cliente es, es, es alguien, pues, preciado, ¿verdad? La experiencia es súper importante. Entonces, mantener esa calidad en todo lo que hacemos día, eh, todos los días, es importante. La otra importante para nosotros, interno, es la entrega de resultados rápidamente. Tener, poder, poder entregar resultados constantemente e iterar sobre ellos. Eh, la otra que buscamos bastante nosotros y nos cuestionamos es el aprendizaje continuo y esa curiosidad intelectual. Eh, obviamente, nosotros agarramos varios temas culturales de Amazon, pero hay que tropicalizar mucho eh, en, estos, en Guatemala, en esos países, a cualquier lugar que se va, no, no hay país igual o no hay departamento igual, o no hay región igual, ¿Cuál, cuál, cuál tiene sus complejidades. Entonces, ese aprendizaje continuo es muy importante. Eh, ser proactivos también es algo que, que nosotros le ponemos mucho enfoque. Eh, movernos rápido, no, no esperar a tener toda la información para tomar decisiones. Eh, de verdad, muchas veces toman decisiones con poca información, pero hay que actuar. Eh, el punto 6 lo puse ahí en negrías porque el tema de la resiliencia es súper importante para un emprendimiento. Eh, eh, ¿Verdad? Eh, es, es, es algo, cuando uno se mete a un emprendimiento, eh, uno tiene que hacer por pasión, por, porque realmente uno está convencido de ir a solucionar un problema grande o, o una oportunidad que existe. Y la realidad es que los planes casi nunca salen como esperados, ¿va? Entonces, eh, hay, eh, y hay muchas fuerzas que, que van alrededor como poniéndose en el camino, entonces uno tiene que ser súper enfocado en decir esto, sé si que votar para los vamos a votar para que pasen las cosas, ¿va? Y no echar la cabeza. Entonces es muy importante esa parte de resiliencia. Lo otro que tenemos nosotros es pensar en grande, de decir, bueno, aquí vamos a lograr cosas grandes, aquí vamos a tener un buen equipo, aquí vamos a dar muchas oportunidades de trabajo, aquí vamos a cambiar eh, la vida de muchos guatemaltecos en el sentido que vamos a simplificar esa vida. Entonces eso es, eso es importante para nosotros. Y por último, la frugalidad, pues somos, somos un, eh, un emprendimiento, como decía, y además somos un retailer y por la dinámica de la industria es importante ahorrar dinero. Entonces eh, es algo, esos son esos principios, ¿verdad?, eh, los pongo ahí porque eso fue lo que nos permitió eh, hacer ahorita lo, lo que quiero compartir con ustedes y porque para nosotros es muy importante esto entonces uno el, el equipo eh, creció de tener siete personas a, a más de 50 personas en diciembre eh, esto incluye pues las diferentes áreas eh, finanzas, contabilidad desarrollo de software, operaciones logística eh, negocios eh, servicio al cliente ¿verdad? entonces Aquí hay una foto, eh, no sé si mi cursor, pero en noviembre de 2019, esto fue el día que lanzamos eh, los, los que éramos en una oficina en la zona 13. Eh, y aquí se puede ver un poquito nuestro nuestro inventario, era una una anaquel ahí de algunos productos, unos juguetes que teníamos objetivos. Y ahora, pues esto ya fue en diciembre de 2020. Eh, esto fue en el. Hicimos un intercambio de regalos eh, el 23 de diciembre, aquí en el centro de distribución. Y. Aquí, esta, es, esta otra foto fue, esto fue en diciembre, algún día al final de la tarde, que acabamos de poner el rótulo afuera de nuestro centro de distribución. ¿verdad? Entonces, eh, el, equipo, el equipo creció de 750 personas, eh, a más de 50 personas. ¿Cómo hicimos eso? Eh, tal vez un poquito color, ¿verdad? Me acuerdo, eh, teníamos pensado aquí, que iba a crecer, obviamente, pacífico. Veintipico eh, de marzo empieza a subir la demanda eh, fuertísimo. Eh, nos tuvimos que quedar a dormir un par de días ahí con, con, con Josías, un par más ahí en la, en la oficina, eh, empacando órdenes. No teníamos eh, herramientas para empacar, ¿va? no teníamos la gente para empacar, no teníamos los carros para ir a traer los productos porque no todos tenemos inventario. Entonces, tuvimos que iterar rápidamente uno para no perder a esos clientes y dar una buena, dar una buena experiencia a la medida de lo posible. Eh, okay. Y la otra era operar el negocio y la otra era contratar gente. ¿va? Entonces... Eh, manteniendo esa barra alta. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Tenemos pues, una metodología, ¿verdad? De, uno, tenemos que mover rápido y trabajar bastante, ¿verdad? Eh, y la otra es rápidamente actuar, eh, contactos, eh, WhatsApp, emails, eh, ver de dónde sacábamos gente buena, eh, interesada en, en Pacífico y confiar en nosotros, que eso es importante. Pero lo pudimos hacer. Eh, eh, con, con bastante trabajo diría yo y, y con bastante disciplina en el, en el, en el método de contratación eh, pero, pero hemos, hemos podido alcanzar mucho con, con el equipo que tenemos, ahorita estamos contentos porque ya como nos gusta decir sobrevivimos el, el primer Q4 que es octubre, noviembre, y diciembre que es la época más intensa ¿verdad? En, en el tema de, de ventas eh, así que aprendimos bastante el año pasado eh, y ahorita pues seguimos buscando eh, con, contratar, seguimos contratando bastantes eh, puestos eh, siempre con, con la barra que tenemos alta de, de contratación pero ese, ese fue un reto el año pasado eh, que me siento bastante contento de haber podido tener equipo y, y gente que confiara en el proyecto y en mí eh, el otro punto eh, como les decía, el tema de la experiencia de los clientes, verdad esto fue eh, antes, verdad que decían los clientes antes de nosotros eh, aquí hay unos pues, comentarios un poco positivos esto es en Facebook por cierto, todo esto es público nosotros somos de la opinión que hay que tener todo público para que la gente conozca a nosotros y sepa la experiencia que hemos dado eh, y, y estos clientes nos hacen ser mejores también por cierto, eh, entonces hay, hay clientes pues, algo contentos, esto es en marzo ¿verdad? como pueden dar, darse cuenta eh, estos son algo positivos contentos, pero realmente hay, hay bastante cliente insatisfecho diría yo ¿verdad? Eh, entraron tarde pésimo servicio de entrega eh, lento el servicio, eh, en fin, ahí pueden leerlo ustedes, no lo recomiendo. Esas son cosas que para un emprendedor realmente lo, es como que lo quemaran uno en la piel. Eh, es como, eso es lo que nos, no, no es esto lo que nos mueve, pero escuchamos bastante al cliente nosotros. ¿verdad? Entonces, eh, tomamos este, este retroalimentación bastante eh, en serio, diría yo. Eh Todas nuestras reuniones empiezan con el servicio al cliente, que dicen los clientes, nosotros, qué problemas tenemos, qué estamos haciendo bien, qué, qué no estamos haciendo bien. Y pues trabajo en equipo y fuerte. Actualmente eh, hemos podido, no digo que sea 100% perfecto, pacífico, pero hemos podido iterar eh, bastante para mejorar esa experiencia. Eh, otra vez todo esto es público, estamos de Facebook. Eh, y ahorita pues ya la gran mayoría de, de reviews que nos dan eh, son reviews positivos. Eh, entonces eh, hemos... Cuando cometemos errores hemos tratado realmente de ser proactivos en comunicar que, pues que, que el producto no, no, no estaba en inventario como pensábamos o va a llegar un poco tarde, eh, resolverle al cliente. ¿verdad? Entonces el cliente para nosotros es sumamente importante y es algo que trabajamos bastante fuerte el año pasado. Eh, nos queda muchísimo todavía por mejorar en experiencia de cliente en la página. Y más adelante voy a hablar un poquito en la presentación, pero para nosotros es muy importante esto. Entonces ese es, ese es un poco la, el... el el mensaje aquí. Eh, y aquí, pues, hemos, hemos trabajado en varios features, tal vez, de la página, ¿verdad? Pero eh, hemos trabajado en el servicio, la rapidez de, de la atención. Pero en el servicio al cliente hemos escalado el equipo. O sea, antes teníamos una persona medio tiempo, una anécdota, una persona medio tiempo, servicio al cliente en, a principios de marzo. Ahorita el equipo ha crecido eh, eh, fuertemente el, el servicio al cliente. ¿verdad? Entonces, tuvimos que escalar rápidamente. Día y noche estaba pegado literalmente. A veces yo estaba respondiendo a clientes por, por WhatsApp. Eh, ahorita ya tenemos un equipo, ya tenemos procesos, entonces eso lo tuvimos que escalar rápidamente el año pasado. Eh, seguimos obviamente con, con de mejora. De ahí la otra pero otro, otro tema importante eh, que les mencionaba es, tenemos una gran variedad de productos. Eh, esta, esta foto... Eh, tratamos de capturar esa, esa gran variedad, pues hay, hay miles de, más de productos más, ¿verdad? Pero lo que me gusta recalcar tal vez es el tema de los productos eh, y las marcas que confían en nosotros. Eso es bien importante porque somos una plataforma donde queremos que la gente encuentre casi todo, ¿verdad? Eh, productos físicos nuevos, todos los productos pasan por nuestro centro de distribución antes de ser entregados al cliente, ¿verdad? Eh, y, pero estos, estos son socios comerciales nuestros ¿no? donde... donde un par de anécdotas, ¿verdad? Yo me juntaba con... Empecé a empezarla con proveedores como a mediados de 2019. Y, pues, muchos escépticos, ¿verdad? Que quién va a comprar en línea, que quién te va a comprar una cerveza en línea, quién te va a comprar comida en línea. ¿va? Muchos eran, incluso en enero, febrero, yo convenciéndolos, ¿verdad? me decían, ni en Amazon venden. Yo decía, sí, abrí Amazon y ahí hay cervezas, ¿va? y ahí hay comida. Y, pues, en marzo, llega, pega marzo y, y la historia cambió radicalmente, eh, Ahí sí que todos buscando lo, cómo poder vender en línea. Entonces, eh, ahí es donde también se siente orgulloso uno y contento de que ahí es una plataforma, un canal de ventas fuerte o importante para poder eh, agregarle valor también a los proveedores para vender sus productos, pues por los cierres de centros comerciales, de tiendas físicas, hasta más decir, eh, ahí agregamos bastante valor a nosotros para darle producto a los clientes. Entonces, hacer ese enlace para nosotros fue, eh, pues, ha sido muy emocionante y seguimos metiéndole duro para, para, poder, para poder hacer eso. El equipo que teníamos en ese entonces éramos dos personas, ¿verdad? habiendo relación con proveedores, también hemos ampliado, ese, hemos ampliado eh, ese equipo, no teníamos nada de inventario, como les dije, eh, empezaron con las órdenes y ahí tuvimos que meter apuestas de inventario sin mucho historial de qué comprar para pues, tener certeza de poder despachar esos productos. Entonces, esto, esto tuvimos que iterarlo rápidamente en cuestión de dos, tres Semanas, ¿cierto? Tengo un par de fotos ahí para, para que vean cómo, cómo iteramos en, en ese aspecto también. Eh, y recuerdo vívidamente, de verdad, estábamos, era como 2 de abril, le hicimos la llamada Crayola. Eh, teníamos ya relación con Crayola y miren, cayó el COVID. Ahorita hay una cantidad de gente fuerte en todo el mundo comprando pro nuestros productos. Estamos buscando un aliado comercial Centroamérica y ustedes los cogimos para darles apoyo y con ustedes vamos a entrar. Se sí, casi casi un poco a llorar ¿va? de la felicidad. Entonces eh, ahí fue la primera marca que realmente dijo aquí está todo nuestro apoyo y vamos a trabajar juntos. Eh, eso para nosotros fue un, un, un gran espaldarazo de confianza. ¿va? Es decir, aquí estamos agregando valor y estamos para largo plazo. Eh, entonces, son esas anécdotas que me dice, esto nunca me va a olvidar. Tenemos eh, una caja de, de marcadores guardada todavía ahí, esa todavía la la voy a tener guardada. Crayola, eh, por cierto. Entonces, esta era la oficina. Aquí está, por cierto, aquí está la foto de la izquierda. Eso fue en marzo de 2020. Y nos habíamos cambiado de oficina en enero. Eh, ese fue el primer eh, inventario que tuvimos ya después de los juguetes. Eh, estaba literalmente ahí aglomerado todo. Nosotros despachando órdenes, a mano derecha están las órdenes que ya estaban empacadas, nos pasamos toda la noche ese día empacando las órdenes para que a las 6 de la mañana empezáramos a repartir. Eh, eh, fue, fueron días bastante intensos, ¿verdad? Eh, y a veces digo yo, eso no nos puede volver a pasar, que nos se más dedo en la puerta de esa manera. Eh, muy, muy emocionante, pero muy estresante para no quedar bien con los clientes. ¿verdad? Entonces, eh, eh, bonito, bonito recuerdo, diría yo. Eh, esto es en junio del 2020, ya nos pasamos a, encontramos un, un local ahí en Géminis, estaba vacío, donde estaba Friday's antes, y nos fuimos a meter ahí un par de meses en lo que realmente encontrábamos un lugar donde pudiéramos escalar y poner un buen centro de distribución, como lo tenemos ahorita. Esta en la foto izquierda, encontré otra foto, pero ahí está mi hijo. Ahí andamos a empacar un fin de semana, está medio vacío porque era bastante grande y no teníamos tanto inventario. Eh, y a mano derecha estábamos ahí platicando con el equipo, eh, una reunión semanal, eh, con todas las cajas, que la primera vez que compré, compramos cajas, me acuerdo en el 2019, dije, ¿cuándo se las cajas? Y empezaron a moverse bastante rápido en marzo y ahí no ha parado. Eh, pero eso es una, una reunión ahí que teníamos con el equipo. Y eh, por último, ya esto fue en diciembre, eh, ¿verdad? ya instalados donde actualmente estamos, eh, nos movimos, como les decía, cuatro veces de, de oficina slash centro de distribución el año pasado. Eh, esto fue ya con un contenedor la, la otro arriba, la mano izquierda, que, que había entrado de, de juguetes. Eh, Estuvo un día en la noche ahí empacando productos y aquí arriba ya con, con un equipo más, más extenso, ¿verdad? Eh, celebrando y, y abajo como les ponía ya con, con el logo pacífico afuera una noche después de trabajar ahí en diciembre. Eh, entonces eso, ese, esos cambios constantes fue un año bastante intenso en constante iteración y, y, y mejora de lugar físico, de equipo, de capital, de proveedores. Eh, otro punto importante que nos hemos, hemos ido metiéndole es, es la parte de los envíos y, y quiénes son nuestros clientes. verdad? Algo que nos satisface bastante como, como emprendedor eh, y, como, y como emprendimiento a nosotros, nos mueve la aguja y nos, nos, nos, nos enorgullece. Eh, poder ayudar a gente, a personas en todo el país va entonces eh, vinimos un par de departamentos en el 2019 y ya en 2020 ya cubrimos todo todo todo el país eh, muchos clientes de todo el país eh, nos escriben solo para darnos las gracias eso para nosotros y para mí eh, es algo que eh, le diría yo, es, es la mayor satisfacción que existe creo que como emprendedor ¿va? Eh, entonces eso Estar simplificando la vida a las personas, estar solucionando problemas, creo que eso pues, es, es algo muy motivante y gratificante. Eh, lo hacemos obviamente a través de, nosotros hemos también escalado el tema de logística interna, pero también trabajamos de la mano con, con varios proveedores. Entonces, eso es otro importante, es un emprendimiento, tal vez un paréntesis, es poder eh, tener los socios. Varias cosas tienen que alinearse para que pase, en, en nuestro caso específicamente. Eh, que hemos visto que también vamos al ritmo, o van al ritmo también de ayudarnos para crecer juntos. Entonces, eso ha sido también eh, trabajando de la mano con, con otras eh, compañías y socios comerciales. Eh, otros, otras mejoras que hicimos el año pasado y que estuvimos otras muy enfocados en, en, en seguir iterando y nunca parar, era... Eh, hicimos, lanzamos un app, hicimos un soft launch, eh, todavía no está ahí donde queremos, pero queríamos lanzar. Eh, tenemos un mismo día de entrega, seguir otra vez mejorando esa experiencia al cliente eh, en, en tiempo, click to delivery, ¿verdad? Eh, lanzamos mismo día de entrega, eh, lanzamos tarjetas de regalo, que hemos visto que es algo que los clientes eh, les gusta. Eh, así que hemos, hemos seguido iterando y esto pues nunca va a estar completo, diría yo, porque siempre más cosas que mejorar, pero hicimos bastante como equipo el año pasado. Eh, otra fue la parte de tecnología que les decía que es uno de los temas importantes. Eh, todo esto, por ejemplo, estaba bastante lejos de estar como está hoy en día, pero todavía nos falta, como les digo, pero el año pasado le metimos bastante con el equipo. Ese equipo requiere, por ejemplo, poder, la barra, que la barra de búsqueda funcione bien, que entregue los, los resultados que nosotros esperamos para que, entender al cliente que está que está ingresando en la barra de búsqueda eh, y enseñarle lo más cerca posible o lo que busca. Eso, eso requiere de, de bastante tecnología, eh, de Product Management, eh, de información histórica. Entonces, es, son varias eh, cosas las que tienen que pasar, para, para dar una buena experiencia al cliente, tanto buscando como recibiendo el producto o devolviéndolo en algunas ocasiones con garantía. ¿verdad? Otro tema importante que también fue de mucha satisfacción para nosotros, eh, y lo estuvimos buscando otra vez, pero el COVID otra vez vino, vino a acelerar bastante y yendo al título, verás si, si ahorita el e-commerce es un tema temporal o realmente está aquí para quedarse. Eh, incluso los bancos muy abiertos en, en hacer eh, alianzas, hacer promociones en conjunto. Eh, y eso a nosotros, otra vez internamente como Pacífico, que para cualquier métrica somos un negocio muy, muy pequeño, eh, pero con mucho crecimiento o potencial, nos, nos da mucha satisfacción que, que entidades tan grandes confíen en nosotros. ¿verdad? Entonces, eh, esos, esos son de los como votos de confianza que uno dice, bueno, creo que vamos por el camino correcto como, como emprendimiento. Eh, y, y obviamente, pues, clientes, clientes contentos. Eh, eso tal vez lo puse ahí lo puse entonces para, para redondear, ¿verdad?, eh, los diferentes como aristas que hemos ido como emprendimiento nosotros trabajando eh, para que el, el consumidor guatemalteco pueda tener la mejor experiencia de comprar en línea. Eh, es un trabajo en equipo fuerte. Eh, usando tecnología, pero está la parte de servicio al cliente eh, está el, el, el equipo, quién estamos atrás, ¿verdad? Eso es, eso es como emprendedor también, es, es, creo que lo, una de las cosas más desafiantes es armar el equipo y la más desafiantes y lo más, los retos más bonitos también porque poder armar algo de cero es, es muy lindo eh, pero también llegar a eso es, es bastante ¿verdad? pero el equipo correcto, la cultura correcta, eh, eso, eso es algo que, que invertimos nosotros bastante tiempo aquí eh, de ahí, obviamente, pues, los productos, como les decía, los socios comerciales que puedan vender en Pacífico, tener precios atractivos para, para el consumidor final, entregas rápidas y certeras, que esa es, que es otra, y la parte de tecnología, ¿verdad? Entonces, eh, eso obviamente me, me ayudó bastante pues, lo que había aprendido en Amazon, pero hemos tropicalizado bastante aquí para, para poder darle al consumidor final. Y tal vez un, un paréntesis, ¿verdad? Uno de los cosas que hemos tropicalizado y que a mí nunca se me ocurrió era el tema de WhatsApp, ¿verdad? de que la gente pudiera contactarnos tan fácilmente a través de un WhatsApp, eso era impensable, Pero en Amazon, eh, y nosotros nos ajustamos a eso, y los métodos de pago, esa es otra interesante, eh, el tema de recibir el producto, las direcciones, entonces hay mucha tropicalización que pasa, en esto. Eh, y pues para responder la pregunta, ¿verdad? Si, si el e-commerce es, es, está aquí para, es algo temporal, o está para crecer o para quedarse? Aquí hay un dato interesante, tal vez eh, hoy, eso es que estaba terminando la presentación, ¿verdad? O poniendo ahí información actualizada. Eh, Google eh, ventas eh, recordada y, y, y driven por, por el, lo que la gente invirtió en, en, en mercadeo en la plataforma de Google. ¿verdad? Entonces, eh, Ahí hay una por, por, por eso es, eso es un proveedor pues, de, que nosotros usamos para, para comunicarle a Guatemala que existimos. Eh, de Instacart, que es otra plataforma de Estados Unidos, eh, evaluación histórica. Y de ahí pues otras cifras interesantes de McKinsey. Esto es de Estados Unidos, la penetración de e-commerce en Estados Unidos, pero eso es bastante interesante, ¿verdad? Eh, crecimiento de tres años pasó en tres meses el año pasado. ¿no? Lo que tardó en penetrar en diez años pasó en tres meses. Entonces eso para mí me, me abrió la boca. Otra vez en Guatemala no tenemos ese, ese nivel de información, pero, pero ahí estaba, eso es, eso es, ahí está la penetración y ahí está lo que el e-commerce ha ayudado eh, en una situación como la que pasó el año pasado, que es donde nosotros más agregamos valor. El reto más grande para, para mí, para Pacífico, es encontrar el equipo ideal. Eso, eso creo que ya probamos la, la fórmula de que pues, el cliente guatemalteco le gusta comprar en línea o, o está dispuesto a comprar en línea, que hay proveedores que quieren vender en línea eh, y que hay talento en Guatemala y en la región. Ahora es encontrarlo y, y que haya una afinidad, diría yo. Eh, entonces eso, eso ahorita para llevar esto al siguiente nivel es, es el equipo y poder escalar el equipo de la mejor manera. Entonces ese es el, el reto número uno que la meta que yo tengo, por cierto, eh, este año o este primer trimestre, semestre. Eh, porque pues el equipo y las personas es lo más importante al final del día. Entonces, eh, sí. ya validamos muchas cosas el año pasado, pero ahorita para ya realmente escalar esto necesitamos, necesitamos el mejor equipo. Eh, así que ese es el, ese es el reto principal. Eh, de ahí puedo ir por, por los consejos. Eh, uno uno es, es tener pasión por lo que uno hace. ¿no? Eso... eso es, es, es realmente, es, a la hora de uno emprender y tirarse al agua y dejar muchas cosas buenas y no tan buenas donde uno estaba, porque siempre hay cosas que son muy buenas y otras cosas que no son muy buenas, eh, hay que tener esa pasión y ese drive para, para uno poder votar para él si es necesario, poder seguir cuando se presenten retos, porque eso sí va a existir y bastante, aunque... Pues fue un buen año para nosotros, con buenos retos, como decía Valeria, por, por la situación. Eh, pudieron un montón de cosas súper estresantes, y las hay actualmente. Entonces, eh, y a veces uno todavía dice, pues, yo quisiera vender más, ¿y cómo lo hago? Aunque uno ya esté vendiendo, o eh, cómo contrata uno de mejor manera. Entonces... Esa pasión es, es muy importante tenerla. No mucha gente se tira al agua, creo que solo por el dinero y eso no debería ser la razón. Eh, el tema de la resiliencia también es otro que va de la mano con esa pasión, ¿verdad? Es poder superar obstáculos. El emprendimiento no es fácil de ningún punto de vista. Eh, entonces, tener ese, ese callo y esa resiliencia para, para salir adelante. Creo que esos son mis dos consejos más básicos. Y lo otro es tener claro, bastante claro, el valor de, de cómo... ¿Qué, ¿Qué problema voy a solucionar? ¿va? ¿Cómo me voy a distinguir yo del resto? ¿va? ¿O cómo creo yo por lo menos? Porque eso al final tiene que tener un mercado uno. Eh, hay, hay ideas muy buenas, pero, pero hay que tener claro quién, quién va a ser el que lo compra. Otra tal vez, eh, poder tener un ojo en el corto plazo y otro en el mediano largo plazo es bien importante. Eh, uno como emprendedor, porque hay muchas cosas que uno tiene que hacer como para mañana, para ayer, para para hoy, pero hay otras cosas que no tiene que estar al tanto de decir esto va a pasar entre 6, 12, 18, 24 meses o 36. Entonces eh, eso, es bien, eso es bien importante también, eh, ¿verdad? Y esos, esos serían los consejos principales que yo le daría a alguien. Eh, y la otra por última, eh, pues yo estaba procurando un par de paneles ahí, pues siendo juez. Algo que me he dado cuenta también, que el tema de emprendimiento aquí en Guatemala, no, nos ponemos como límites fácilmente nosotros, ¿va? Esto va para, para tal micro segmento cuando la idea puede ser mucho más, más grande y el mercado puede ser más, más, más, más grande, ¿va? Y eso sí es importante en un emprendimiento, tener un mercado, un addressable market sustancial, entre más grande es mejor. Entonces eso, tal vez como emprendedor, tal vez sería sugerencia eh, aquí. Del, libros. Libros tengo, yo leo bastante, ¿va? Entonces, eh, no es que yo ya tengo uno, eh, pero tengo dos o tres que, que, que me gustan y audiobooks, incluso, que, que he vuelto a escuchar. Eh, uno es la autobiografía de Benjamin Franklin. Esa, esa, esa me gusta bastante. Es un tipo que pues, cambió bastante la, la historia de lo que pasó en Estados Unidos, entonces esa me gusta. Eh, bastante centrado, con buenos principios. Eh, esa es una de ahí, la a un poco cliché, pero la autobiografía también de, de Warren Buffett eh, me encantó. Eh, eso es como sentarse, biografía es como sentarse uno a hablar con, con esta gente ¿va? Que, que ha hecho cosas buenas, eh, en mi opinión. Eh, entonces, aprende mucho uno de las historias y pues es gente inteligente, pero también le ha puesto bastantes horas y no ha sido fácil para ellos. ¿va? Entonces uno dice, bueno, ahí está una historia de inspiración. Ese, ese es otro libro. Y de ahí otro es The Ten Commandments of Business Failure de Donald kio Ese fue el CEO de Coca-Cola. Ese también me parece bastante bueno. Eh, Dice cosas que hay que hacer como para que truene un negocio, entonces, eh, y da buenos consejos sabios. Entonces, ese, ese es otro libro que, que me gusta. Pero no hay uno que yo diga, este es, sino que tal vez es la combinación de libros que uno va agarrando de varias, pero biografías es uno que me, autobiografías es uno que me gusta bastante. Eh, de ahí una frase, eh, y, la intensidad es el precio del éxito, esa, esa, esa frase como que sí se me ha quedado a mí bastante grabada en mi cabeza eh, no hay camino fácil ni corto si uno quiere hacer algo en la vida eh, entonces eh, pues creo que aquí sí somos, soy bastante intenso diría yo ¿verdad? en el buen sentido somos intensos como cultura aquí eh, y sí hay gente que pues yo respeto y admiro, eh, me da cuenta que también ha sido intenso el camino para, para ellos ¿verdad? Eh, entonces eh, sí, hay, hay que ser intenso para volverse muy bueno en algo eh, esa, es, esa es mi opinión otra vez pero esa es, esa es la frase: intensidad de peso del éxito. Y mil gracias. Gracias por el tiempo y espero que haya sido de utilidad para todos.